Pillo caja Cajamuni, gente. La batido. Dale, uno. Joder puta, tío. Y hace un zagas y todo. Ya que ha batido uno. Me uno más cerca, uno más cerca. Son tres eh los escriben estos Van como de tres equipos Tres, cuatro equipos por allá, uno. no? Pero... he roto Pero a medio equipo ya No no nada, vaya, No hay nada, tienen armas <risa> no, Uno muerto, cada otro, ¿Tú dentro, Ya, lo vi, lo vi Ayúdale, que dale, tiene uno ahí, adiós, Tengo adiós, dos, adiós. tengo como tres. No me hace, chicos. Pero porque tengo todo el equipo aquí yo. Estoy pilando seguro. ¡Qué angustia! De ¡No! ¡Dejadme eso! ¡Dejadme eso! No, yo no tengo, yo no tengo no, arma. Yo sigo sin arma. Tres balas, tío. ¡Aquí, aquí fuera! La escopeta de doble cañón, chicos, no craquea ni siquiera. Bueno. ¿Otro por aquí, por fuera? ¿Conmigo? ¿Me queda, tío? Te cojo. Me dio. Dale, rey. Dame, te voy Madre mía, chaval. Me he recorrido toda la puta casa. Arriba abajo no he pillado nada, tío. Mirad mis kills. Sí, ya lo he visto. Por 40. Una polla. Una puta polla. Mierda. ¿Qué dices, tío? Hostia, el Carmen Torrela. ¿Qué, ¿Qué dices? Llevaba 7 pepos. Llevaba 7 pepos que eran 130, tío. ¿Qué dices? <risa> no, nah, me disparan ya a mí. De tan lejos, en la casa A frente. no más cerca ya, papel de Sí, está dentro de la casa, creo. Uy. Me plaqueo, me plaqueo, me plaqueo. ¿Cuál de atrás? Creo que está dentro de la casa o por afuera, una de dos. No lo escucho, pero igual se ha metido dentro a campear. ¡Pero Por eso hay que cuidar uh -huh. <risa> a ¡Fight your way out of this or capture the objective! <risa> Me voy a pillar el bombón. Puedes caer ahí. Vale. vale. vale ah, es que me han pillado todos. No. Estáis eh, para la izquierda y de delante, tío. No, no, no. A, a mí me han venido tres, tú. No me tenía tenían otro U, a ver. Sí. Vienen para acá. No, está para vosotros. Ya, ya está partido. No, no. Ahí están los tres. UAB, están cuatro, cuatro, un cuarteto. Dale uno. No, Le perdí en el arbusto, tú. Lo... Derecha, otro. otro. Blanco. Tengo, ¿Tengo mm, Vete vale. a tu izquierda. Ok. <risa> ¿Qué me están mirando, tío? Que llevo puto silencio, tío, no sé. sí, tienen un torre, ¿eh? Vale, vale, Nivel 27, uno. El Crisicat ese nivel 27 o 17. El que ha matado al, al Coppel. Los veo allá. Vienen para acá, creo. Uno, dos. Tres. Joder puta, tío, y hace un zizaga y todo. extraño, pues este tío. Claro que la batido uno. He batido otro dentro. Hay un enemigo. ¿Quién le cae? No lo sé. O sea, hay que no, ya haya. Haya. no sé si escucha no, no sé si ha otro? ¿Lo remato? No sé, no cae? no eso es lo no sé, no sea, hay que no allá. no sé, no no no se les ha otro equipo o un coche, no sé No sé si se sabe del mismo equipo ¿no? ah. Eso es multicultural ah, eh aquí. Lo que hay ahí dentro de es eso A derecha uno Ya no hay nadie, tío <risa> Pero es que van en vehículo los otros, los otros Sí, no sí, sí, los otros van los en vehículo Los que hay estar los que Detenido. Ahí te tienes que tirar. Ya, no, pero bueno. He dejado caja de balas atrás. Sí, sí. Vale, volvemos, volvemos para la casa. Izquierda, izquierda. Cracked por el muro de izquierda su La derecha casa batido, eh. No tira aire pero no lo mato. Ahí de la red, creo. No, me disparan de más lejos. En la, casa, team, la, casa de de abajo, la otra montaña enfrente otro team, cuidado. Ahí tienes que tener dos mimos Hugo. Abajo vale? es Que nos está disparando de lejos, tío, también. ¿Conmigo ya? No, la, no me acerca al lado. tú bro y pesado de lejos, tío. hay unos tomar por culo, tío, no sé qué están haciendo, tío. Tiro huevo, eh. tres. <susurra> Tía, atrás. Trás. Es un gula. Que para uno más cerca, uno más cerca. uno más cerca, eh. Había uno aquí, aquí ya, eh. Esta... ¿No la... fuera? varios, eh. varios, varios. ya. No estoy ni a nadie conmigo. Otro muerto, chicos, el último. El último. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda ¿Todo? No lo sé, no lo sé. Pero queda uno más. No sé, no sale. No le veo. Date, date, dale. Casi crack, casi crack. Ahí delante. Yo estoy safe. Muerte. Vale, queda el team de ahí arriba, tenés cuidado. Vale, esto lo tienen dentro. Exacto, queda solo un team. Cinco, no, quedan 5 de dos equipos. Ah, no, no. Me ¿No lo han matado, ¿Tú, tú? Cajamuni, tío. Ah, al frente, ahí. Pillo caja gente. Lo ha Está picado ese. Toma, tira la caja Muni. Cuatro, otro, ¿Otro? otro ahí. Yes, otro ahí. ¿Y hay otro ahí, ¿Sí? hay un otro. ahí dentro. Una mala de ese. Una mala de ese y el al lado también. Pero esos son cuatro. El otro creo que es uno o dos. Bueno, no. Una no, debe ser tres. Me dan cuatro. O sea, son tres y uno o dos y dos. Sí. No hay mucho. Tenemos que, tenemos que puchar a esto. No se enteran no de nada. Están disparando. Están disparando ah, los sí, Igual tiene que salir ahora de ahí, suco. Espérate. No voy a estar bien. Eh, sí que, que perdón. Me, me da miedo el arbusto... ...del otro equipo. Tú. Ahí hay mínimo dos. Si los distraes... Escúchame, si los distraes... y me pongo yo detrás de ellos literalmente. Están que estamos que el mismo gusto, literal. Es que no sé si, va, si te va a poder colar por detrás. ¿Tú estás usando sí, a de ¿Papel? Estoy colado, estoy yo colado ya, estoy colado ya Vale, de vale Dispararles pero okay. no lo veo ahora No veo a nadie, solo estoy disparando por disparar Barres tú eh, Roto Roto dos, ese es el otro equipo que ha dado res entonces importante Pues no está cada res Bajan, bajan por, por, ahí, vamos, por aquí, por aquí, ¿se ha tirado para abajo? Se ha tirado vale, todo, ¿no? Por la cascada, hay uno Era la cascada de abajo tuya, ¿eh? ¿Muerto no entiende? Creo que es el otro team ¿Fortuna no hay, lo ves, si lo ves sí sí están los dos abatidos, bro. No sé quién tiene res Ahí Vamos ¿eh? sí. a tu otro team, entonces falta el otro Voy a rematar mío Queda vuestro team entonces, ¿eh? En otro derecho, aquí sur Hay que arriba, ¿no? ¿Qué hacía solo? ¿El último? La vueltita, tú, he a todos por la espalda